¿Cómo están amigos? Acá estamos nuevamente en una edición especial de Tacle Alto con todas las alternativas del Circuito Nacional Rugby 5 esta vez en la segunda sede clasificatoria que nos toca el extremo norte de nuestro país donde va a estar participando Arica, Calama, Iquique, Antofagasta donde abarcamos ya cuatro regiones, tres o cuatro regiones, tres, tres o cuatro, cuatro regiones Cuatro regiones y vamos a estar buscando a los siguientes dos clasificados que se van a unir a los tres que ya tenemos a los cuatro que ya tenemos tenemos al campeón nacional y los tres que se clasificaron en Viña así que hoy día nos vamos con todos eh, estamos acá en Radio Zona X nos acompaña el gran Gonzalo Prieto DJ Week ¿Cómo estás, Gemito? Bien, compadre, aquí un, estamos. Un placer tenerte acá nuevamente. Ya tenemos todo listo para el sorteo de la edición rugby 5 C de Iquique, en este caso. Exacto. nos vamos para la segunda región de Iquique. Nos vamos allá, nos viajamos mañana, compadre, aquí corriendo, haciendo las camisetas de todos los equipos. Tenemos un récord allá, porque hemos hecho ya, este es el tercer año consecutivo que estamos haciendo la fiesta en Iquique, y esta vez vamos a tener 18 equipos participando Buenísimo 18 equipos, así que es buenísimo Estamos logrando el récord Ya el año pasado llegamos a casi los 1500 jugadores Este año yo creo que vamos a superar Yo creo que vamos a andar por ahí por los 1800, 1700 Tal vez jugadores Y vamos a consolidarnos como el torneo de rugby playa más grande del mundo Impresionante, ¿ah? ¿eh? Buenísimo, buenísimo Hoy estoy acompañado acá por mi querido amigo Felipe Gili es que está acá atrás mío, que, que no, no pudo venir, no pero aquí nos dejaron una centella. Centellita, un grande. Sí, nuestro querido amigo que está siempre ahí, el, el, el corpóreo, el corpóreo de, de rugby, o sea, de, de, de tacle alto, que, que lo tenemos aquí vestido con la hermosa camiseta de la selección chilena, la última más camiseta que hizo la selección chilena y que la hizo la marca deportiva Bull Tour. Así que eso, bueno, decirlo, siempre, siempre hay que decirlo. Bull Tour es la marca que viste a todos los jugadores que juegan el Rugby 5 en Chile. Oye, tremenda camiseta y, y lo debo reconocer, yo también tengo la de la selección y está hermosa. Sí, fuiste uno de los primeros que tuvo la camiseta. Recordemos que son 500 unidades nomás que se van a sacar de esta camiseta y ya van como 300 listas ya. Están ahí con sus dueños. Buenísimo. Y bueno, hay que recordar a las otras personas que nos están acompañando siempre. ¿Dónde estamos transmitiendo en estos momentos? Estamos en Rugby Chile, de Arica Puntarera y de Cordillera Rapa Rapanui, como dicen mis queridos compañeros de, de, de labores algunas veces que los acompaño ahí en las transmisiones de los partidos de Chile. Eh, además nos acompaña como colaborador y como organizador también nuestro, nuestra amiga Fundación Pro Rugby Chile, que va a estar acompañándonos en todo el circuito. También tenemos algunos auspiciadores locales, si me ayuda ahí Don DJ Wick. Déjale nomás. Tenemos algunos auspiciadores locales que van a estar presentes ahí en, en Iquique. Cuando usted me diga. Eh, partamos por la, por quien nos facilita todo lo que va a estar en la cancha ese día. Salvo la wincha que la llevo yo. Te <risa> <risa> creo. Salvo lo, las camisetas que la llevo yo. El resto lo pone todo la Cormudepi, la Corporación Municipal de Deportes de Iquique que va a estar ahí presente, que nos consiguieron eh, el alojamiento, que nos consiguieron el lugar. La, ca la cancha que vamos a jugar es la, el estadio, es como un estadio, Cabancha. Vamos a estar Ay, ahí en la playa cabancha. en la playa de Cabancha, y a en la entradita, al lado, al lado ahí como del casino. Eh, ahí vamos a estar eh, con la cancha de rugby de, de, disputando este tremendo campeonato. Recordemos que este campeonato es uno de los más fuertes eh, de los que... Juegan acá los dos clasificados del año pasado, que fueron Armored y el equipo de Toros. Llegó Toros a la final, perdiendo contra Fernés 5 en la final nacional. Y Armored, Armored se mandó una que nadie va a olvidar, que se eliminaron a los campeones, a los tetracampeones nacionales en la semifinal de... No, de hecho lo eliminaron en, la, en el grupo. Los dejaron pa' plata en el grupo. ¿En serio? Sí, cuatro años campeones, estaba Piero 5 y de repente... Pum, llegó Armored con su juego su juego ahí fuerte, potente Y eliminó a, a los chicos de, de Piero 5 Que ya llegaban el, el triunfo, y la, la corona puesta hace mucho rato Y el que están en duda, no se sabe si van a participar este año Un saludo a los chiquillos de Piero 5 Que hayan estado muchos años en el Racky 5 Ahí está la gente saludándonos ya DJ Week eh, nos habla ahí quien eh, Isabel Ortega, eh, Víctor Laguna, nos manda un saludo, Eduardo Toledo nos dice buena, se viene Tongoy, Tongoy es la próxima semana. ¿eh? Buena, buena. O sea, termina esta, volvemos a hacer camiseta. Y seguir trabajando. <risa> y de nuevo a Tongoy. Claro. Y, de, y de ahí después, al tiro, Puerto Mont. Después una de la semanita ahí como de descanso, viene Coronel y al tiro la final, o sea, nos tocan semanas, pero tremenda. Un saludo al Felipe Cancino, ahí está, desde este Estudiantil San Miguel. Bueno, es, un, es otro tipo de deporte, pero dejó aquí patín. Eh, vamos con el otro auspiciador que tenemos acá, que son los chumbeques. ¡Chumbeque! Sí, oye, mira tú, el chumbeque es un, es una, un alimento común, una, un dulce común que se, se fabrica allá en Iquique. Y la fábrica de chumbeque M.K.O. va a estar ahí auspiciando. Creo que hay... Hay unos regalos para los, para los mejores jugadores, si no me equivoco. Ahí la, la organizadora, un saludo especial para mi querida amiga personal. Ahí la panchita que está organizando allá, eh, la, la Francisca Ramírez, que va a estar organizando ahí el, el, el Rugby 5, que está ahí más estresada que, que nadie, más estresada que uno. <ríe> y también tenemos eh, algunos suplementos deportivos: suplementos deportivos y Kike, ¿no? Ahí están. Y también ahí va a estar regalando suplementos para, para los jugadores, para los mejores jugadores. Y también tendremos una recepción donde se va a hacer la premiación que va a ser en la en el resto Bar Loop. A ver si está por ahí el lobo. Ahí está. Claro, Stick House and Sport Bar. Ahí vamos a estar haciendo, si no me equivoco, ahí la... Bueno, ahí si me corrige la cata, va a que me rete. <ríe> Mira, la cata Yáñez, la cata Yañez va a ir a jugar con... Ana Tiri a Iquique y después se pega el viaje a la Serena, un equipo de Antofagasta que va a ir Iquique a la Serena Ahí están de cabeza de serie las chiquillas, así que vamos a, bueno, vamos, mostremos eso, vamos rápido ahí de, al, al, al callo al hueso Pero faltan más gente que nombrar ¿como a quién? Ah, bueno, sí, ya nombré, se nombré a Vultur Vulture está acá atrás mío, pues, compadre, Vulture está presente ¿Y, y los amigos? Yo soy Vultur, Los amigos de Rat de Chile <ríe> ¿Cómo están, chiquillos? Tenemos los amigos de Rugby Chile, tenemos también a los amigos de Pro Radby. Sí. Ahí los vamos a nombrar. Y ahora nos vamos con el sorteo, mi estimado Jaime. Sí, compadre. ¿Qué viene el programa? ¿Qué hora viene el programa después? A las 6.30. A las 6.30. ¿Lo bueno, alcanzamos? Los vamos, los vamos a dejar ahí. No, no, si les recuperamos la hora, si sí, no hay problema con eso. Ahí se viene LDP Magazine, de, sí, de Tu Zona X, después a las 20. en Los, Clara, dejamos, los dejamos ahí conectados con la gente que nos está siguiendo nosotros. Ya, entonces, eh, las cabezas de serie sí, del... Voy a explicar cómo es el campeonato ahora. Sí. Ya, eh, son dos grupos, en, el, en las chicas son ocho y los hombres son 10. Lamentablemente, al último momento se bajó el equipo de Búfalos de Arica, que debido a la, a la baja tan tan tan extemporánea, eh, se decidió por parte de la organización de vetarlos eh, para siguientes torneos de Raid de 5 así que... Eh, eso no se hace. <ríe> Te para creo. Decir, no para se nada. baja, no se puede bajar a alguien una semana antes cuando ya están todas las cosas hechas. Así que Buffalo se retiró y eran 11 equipos masculinos, así que quedaron 10. Por ese motivo es que eh, los grupos se van a conformar de 2. Para hacer dos grupos por, eh, por categoría. Para hacer dos grupos de 4 en el caso de las niñas y dos grupos de 5 en el caso de los varones. Y bueno, según el ranking nacional eh, del año pasado, vamos a dejar de cabeza de serie en la femenino a Anatiri y a Diablas. En el grupo A Anatiri y en el grupo B Diablas. Vamos a partir con las mujeres. Y en el caso de los hombres, eh, también por el ranking nacional, va a ir en el grupo A Toros y en el grupo B Armored. ¿Estamos claros con eso? Clarito, entonces... Don DJ Wick. Anatiri y diabla son las cabezas de serie. Sí. Y el y... resto de los equipos vamos al sorteo. Exactamente. Partimos, ¿Vamos, vamos inmediatamente. Partiremos con las chicas, entonces. Ahí tenemos... Ahí está. Ahí tiene ahí sorteado. mire si... Sí. Todo un maestro de, de los sorteos ya. Yeah. Ahí tenemos a Jobs, malku Dragonas, All Red, a Cap y a Tibiri. Sí. Aquí la primera que sale es al grupo A. Yeah, vamos a vamos ir... Y apriete. Un, dos y pum. A Al grupo A. Entonces con Anatiri va a Perfecto. Vamos al grupo B ahora. Saca a Tiri A tipiri de la. De la lista. Y vamos con el grupo B. Tres, dos, uno. Jobs. Jobs de Arica. El equipo de Arica va a estar con Diablas de Iquique. Sacamos a las chicas de Jobs y vamos con el grupo A nuevamente. 3, 2, 1. A Cap. Acap. Acap, que es. No es All Cops Al Bastard. <risa> eso, para, eso para explicarlo a la no, gente. No, es All Cats are beautiful. Ah, eso es lo que me ahí las chicas está me, Buenísimo, buenísimo. <risa> buenísimo. Hay algo de contingencia, pero al revés. Claro. O sea, no, no, sin odio. Claro. Sacamos a Cap y vamos con. Las tres chicas que llegan. Vamos al siguiente. Tres, dos. Acá queda un combinado de Antofagasta. Buenísimo. Este vamos al siguiente. Tres, dos, uno. Dragonas. Dragonas de Iquique va con Diablas y con Jobs. Y vamos al, al último. Al último. Malcu. Malcu de Iquique quedaría en el grupo A. Y por consiguiente, el equipo de Old. Reds que es campeona de campeona de Arica hace poquito, se queda en el grupo B. Vamos a repetir entonces. Anatiri de Antofagasta es el cabeza de serie. Atipiri de Iquique. Cap, que es un combinado de Antofagasta. Y Malcu de Iquique quedaron en el grupo A. Grupo A. Grupo B quedaría con Diablas del Norte, que son de Iquique, con Jobs de Arica Dragonas de Iquique Y All Reds de I de, de, de Arica, perdón Así que ahí tendríamos eh, Un grupo Bueno, lamentablemente Tocaron los dos de Antofagasta en un, en un grupo Y los dos de Arica En otro grupo Se podrían haber revertido. Pero así son las cosas Este es un sorteo Lo están viendo todos Así que Cualquier duda A la World Rugby Y a la página de Rugby Chile Y a la página de No, Rugby Chile No molesten a Rugby Chile Que mi compadre Carlito Ahí después Sí. Se enoja, güey. Oye, todo esto, <risa> aquellos que no pudieron ver el sorteo, va a estar en eh, la página de YouTube de Tu Zona X en un ratito más. Así ya, que eso fantástico. eso para que estén al tanto. Sí, porque estamos en Radio Zona X, eso no hay que olvidarlo, ya. ahí está claramente. Va a estar. Oye, se nos olvidó nombrar algo importantísimo, po, Gonzalo. Pero por supuesto. ¿Con qué van a jugar los cabros, aparte de la ropa Vulture? Con Raino, viejo, con Raino. Aquí tenemos la pelota oficial, no está inflada. No me dejan inflarlas desde UK. <ríe> Aquí tenemos la pelota oficial de, del torneo completo. Están ahí. Al, al que quiere uno tiene que pedirla. De Rhino. Voy for the game. Y estas son las... de Power of Nature. Rhino. Sí, son las... Eh, barracuda. Las, las pelotas que están ahí oficiales del, del rugby 5. Sigamos con el sorteo, vos querido. Ya, entonces de los cabezas de serie me dijiste que eran toros. Eh, en el grupo A sería... Eh, perdón, sí, toros. Toros que salieron segundo a nivel nacional... Y Armored que salieron eh, armored. salieron terceros, si no me equivoco. Ahí tendría que revisar el ranking del año pasado. Ya, déjame escribir la nombre. Sería Barracuda, Aguilán. A Barracuda... Que es... Yo te lo voy a nombrar aquí para que salgamos de toda duda. Eh, los equipos son Barracuda y Quique... Eh, Aguilán, que son de Iquique también Dragones de Iquique, Bandolero de Antofagasta Diablo del Norte de Iquique Bravos de Antofagasta, Calama de Calama Y Alacranes de El Loa Calama, Perfecto, ya estamos terminando acá Para ya hacer el sorteo Oye, va a estar buenísimo esto, compadre Porque son todos los equipos durísimos Durísimos, durísimos Yo creo que el nivel de acá... Eh, bueno, es que son todos lados Son distintos los, los niveles de rugby A nivel nacional, uno que ve rugby en todos lados eh, Pucha, no, no, no podría decirte quién podría ser eh, campeón en esta oportunidad Estamos Ahí está, nuestro querido DJ Wick, Nos coloca sorteados Y vamos a partir primero con el grupo A Que está Toros de Antofagasta Que son los segundos a nivel nacional Vamos a ver con quién le toca. Tres, dos, uno. Con Barracuda. Barracuda de Quique. Barracuda. ¿eh? Barracuda va a querer todas las pelotas. Te creo. Sí, Barracuda ahí, Reino. Y en el grupo de Armored, ahí los, los grandotes de Armored. ¿Con quién van estos locos de Quique? Calama. Con Calama, mira, ya estamos ahí repartiendo para todos lados. Toros de, de Antofagasto con Barracuda de Quique, Álmores de Iquique con Calama. Vamos, Vamos al siguiente. grupo A. 3, 2, 1. Bandoleros. Uy, uy, uy. Bandoleros. Aquí para sacar chispas. Bandoleros. El año pasado tuvieron una semifinal tremenda ahí contra... No me acuerdo si fue contra Álmores o contra Toros. Viene el grupo E. Vamos al siguiente. 3, 2, 1. Alacranes. A las claves. Eh, dicen por ahí que no estamos al aire. Eh. A ver qué pasó. A ¿Algo pasó? No, sí estamos al estamos aire. Al aire. No estamos al aire. Estamos al aire. De hecho, ahí ver? estamos mostrando en estos momentos la pantalla que estamos saliendo al aire. Ahí, así que para mandamos saludos la a, a, a la Natalia Pérez. Ah, es que la Natalia tal vez lo está viendo por, eh, por Radio Zona X. Está en la señal de Rugby Chile. Ahí sí, mostramos sí, en la misma pantalla que estamos saliendo al aire. Así que para clarificar a la gente. Ahí estamos en el Rugby Chile. Ahí estamos. Ahí le mandé a la Natalia. Oye... A ver eh, eh, eh, eh, Vamos a ver Que están los saludos Hay un poquito de salud Que hay caleta de compadre Sí, por supuesto Mostremos los saludos pero a un poquito ver, eh, Acá estamos Desde Eduardo Toledo Saludos a perros de, de, de, de Los perros son de Copiapó Ahí tenemos Felipe va Saludos desde la Serena De Seminario Que también va a estar ahí En la Serena Seminario Que fueron dos veces Campeones nacionales ¿eh? de, Se deben, han olvidado olvidado eso Grande el red, dice Isabel Ortega. La Catallaña dice Go y Kike Tongoy. Grande Panchita. La banda saluda a la Panchita. Dale Panchita. Armored Anatiri presente. Se viene bueno, dice la Bárbara. Yo quiero la camiseta, dice Felipe Cancino. Go, go, go, toros. A ver, dale Malco, Malco, el sistema del primero contra el primero. Eh, buena pregunta. Vamos a ver semifinales, ahí lo voy a explicar. Dale con todo Dragones. Eh, ¿Cuántas clasifican? Clasifican dos para la final. Eh, de las chicas, acá clasifican dos, sí, acá clasifican dos. ¿Qué viene después de la fase de grupo? Yo voy a explicar ahí, Tania, eh, mientras estemos avanzando. Sigamos con el sorteo, querido. Sí, sigamos con el sorteo. El tiempo acá en la radio apremia. Exactamente, vamos con el sorteo en estos momentos, pero un poquito... Vamos a mostrar... el ahí está. Ya, ¿con qué estábamos estábamos con los chicos, con los chicos y íbamos en eh, Alacranes que... A ver, no. Pues. Nos quedan Aguilar, Ah, sí, sí, sí, Alacranes que quedó con Armored y Calama, ¿no? Sí. Nos quedan cuatro equipos. Alacranes que son de Copiapó, oh, se Calama, ah, estamos ahí complicándonos, ya vamos. Tres, grupo a. dos, uno. ¿Quién va, quién va, quién va, quién va? ¿Quién va? Bravos. Bravos, uy, le tocó a los dos equipos de toro juntos. Qué lata. Qué hermoso. Qué la... No, no sé, ahí. Qué lata. Cosas que más hacen. Pero así es la cosa. Vamos al siguiente: 3, 2, 1. Y en el grupo B queda Aguilán. Ay, Perfecto, ahí estamos compartiendo equipo ya. Son dos equipos de Iquique los que quedan. Vamos a ver quién queda en el grupo A. Y es el equipo de dragones. Dragones. Dragones en el grupo A, por consiguiente en el grupo B quedaría los chicos de Diablos del Norte. Diablos del Norte. ¡Ya! Estaríamos listos. Estaríamos listos con eso, te mando la... esto para que lo pongáis. Sí, por supuesto, mándame ahí el afiche para mostrarle a la gente los grupos como quedaron. Te los mando en, qué? en PDF. Sí. Bueno, eh... Bueno les vamos a explicar un poco cómo es el tema, el sistema es, eh, vamos a hacer, eh, son dos grupos, van a ser todos contra todos en cada grupo, el primero y el segundo de cada grupo van a jugar semifinales por el oro y la plata y eh, los otros van a hacer lo mismo por el bronce y por los lugares. Recuerden que todos los lugares valen en el rugby 5, porque después se hacen ranking, se, se confecciona un ranking y vamos ahí viendo quiénes son a, a nivel nacional y eso sirve para el año siguiente y las ubicaciones dentro de los grupos de, de su respectiva zona. Eh, es lo mismo en el grupo de las chicas, eh, los dos primeros juegan cruzados, primero del grupo A con el segundo grupo B, primero del B con el, con el segundo grupo A. Eh, para las semifinales de oro plata y eh, los terceros y cuartos juegan también cruzados para el bronce así es el sistema de juego en esto clasifican dos equipos femeninos y un, sí, dos y dos equipos masculinos a la final que se va a jugar el 29 de febrero en viña del mar viña del mar a ver veamos si hay algunas preguntas te, mientras te mando a ti la fotito compadre Sí, veamos el tiro de las redes sociales Veamos cómo están las redes sociales. Te muestro enseguida. Ahí está. A ver qué dice. Semifinal de bronce, plata y oro. Sí, va a haber semifinal. Los dos primeros cruzados van a jugar por el oro y la plata. O sea, los que ganan van por el oro y los que pierden de los cuatro primeros van por la plata. Y los otros van a ir por el bronce y por los lugares, los últimos dos. ¿Se entiende? Eso es en el grupo del hombre. Y en las mujeres van los dos primeros por el oro y los... Dos segundos, o sea, Uriplate los dos segundos por el proceso solamente. A ver si hay alguna pregunta más de los chiquillos. Mientras le mando a mi compadre acá el la fotito para que la publique. Sí, y mostrar cómo quedaron los grupos. Sí, eh, bueno, recordemos por mientras a, a los auspiciadores, pues queridos. Sí. Los que están siempre. Los, los que están siempre, desde el principio, hay que decirlo: es quien organiza esto, es Bull tu Vestuario Deportivo que es quien viste a todos en el Rank 5 y que en mi caso eh, también me desviste. Mejor no digo nada, mejor no digo nada. Mejor me quedo callado. A, a veces no. Mejor me quedo callado. No, no, no. Eh, qué terrible. En fin, son cosas que pasan. Oye, eh, también tenemos que recordar que estamos transmitiendo en estos momentos Y quien es nuestro medio oficial es Rugby Chile De Arica a Punta Arena, de Cordillera a Rapanui Est Han estado en todos lados, en Todos, claro en todo Ahora en Arica, eh, estuvieron en el Zen de los Vientos en Punta Arena, Estuvieron en, en los Zen de, de acá de, la, de, de los Andes Y se fueron a Rapanui también, así que cumplen con lo que dicen y yo te estoy mandando esta cuestión, por mientras también tenemos que recordar que la fundación que nos acompaña desde el año pasado es Pro Rugby Chile de mi querido amigo Felipe Gili, el socio fundador de la, de la cosa esta. Y de la cosa esta. Bueno, la fundación Pro Rugby Chile está enfocada en el desarrollo de juveniles infantiles en el rugby. Así que un saludo para mi querido amigo Felipe Gili. Eh, ¿Qué más? Vendríamos con los auspiciadores de... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Se me olvida! ¿Cómo se me olvida? ¿Pero cómo se me puede olvidar nuestra marca que representamos acá en Chile y en Latinoamérica? ¡Raino! ¡Raino! Latam, ¡Raino Chile! Que está presente en el Rugby 5 con las pelotas, con la con la Barracuda. Barracuda, la pelota oficial del circuito Rugby 5 tenemos, tenemos muchas pelotas Barracuda. Así que el que quiera pelotas Barracuda, me llama y me dice ¡Jaime, hey, quiero una pelota Barracuda! Y yo... Se la cobro. No, se la regalo. Cargar, ¿Cómo se la va a cobrar, pobre? Bueno, sí, si hay que cobrar las cosas. Y también tenemos que recordar los auspiciadores de la zona allá, que tenemos a la Cormu Depi, la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, que es la que se pone con todo para la organización del torneo. Nuestro nexo entre Vultur y la Cormu Depi es la Francisca Ramírez, hay que decirlo, la panchita, grande panchita, que se saca la cresta porque este torneo cada vez sea mejor. Un saludo para ahí, para el Tata Toto que nos está viendo. Mm -hmm. <ríe> eh, también tenemos que recordar que tenemos a, a Chumbeque, una un dulce de la zona, la fábrica Chumbeque M.K.O. Va a estar ahí regalando para los mejores jugadores, para los equipos campeones. También tenemos a los suplementos Iquique, Deportivos Iquique, que a estar regalando premios para todos los, los muchachos que estén ahí en en el torneo y por último que no es menor donde vamos a hacer la premiación en Loop Stick Stickhouse Sport Bar vamos a estar regalando cosas eh, ya repasemos lo último que quedan todavía quedan unos minutos pero viene otro programa después de nosotros viene LDP Magazine para que lo vean ¿tienen algún invitado hoy día especial o no? no, ¿No? ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Germán Adriazola Germán Germán sí. va a estar hoy día y espera un poquito Jaime Espera un poquito para que mostremos los grupos Ya, Pero dale poco. Bueno, voy a repetirlo yo por mientras Mientras mi querido DJ Wick me deja aquí solo Como perro abandonado Vamos a hablar de los grupos Grupo A del clasificatorio de Zona Norte En Iquique, en Playa Cabancha A las 10 reunión con los entrenadores 10 y media estaríamos ya haciendo las acreditaciones Y a las 11 parte del, el evento Oye, recuerden, después viene LDP Magazine, viene, viene bueno. Eh, grupo A va a estar conformado por Anatiri de Iquique, Atipiri, perdón, Anatiri de Antofagasta, Atipiri de Iquique. Ahí viene mi compadre que me va a poner la cuestioncita. Sí, espérame un segundo compadre. Atipiri de Iquique, a Cav. All Cats Are Beautiful, eh, que es de un combinado de Antofagasta, Malcu de Iquique. Y el grupo B va a estar conformado por Diablas de quique Jobs de Arica, Dragonas de quique y All Reds de Arica. A ver si nos muestran ahí. Espérame un poquito. Por mientras vamos a ver si alguien está ahí comentando. No hay nadie comentando. Nadie quiere comentar. Y eso que se viene buena la Gran, cosa. Grande Negro Jaime dicen ahí. Se viene ahí? buena la cosa porque me, por lo que tú me estabas comentando hay partidos muy trascentrados, sobre todo en la parte... ¿De la fase de grupo masculino? Sí, o sea, yo te puedo hacer al tiro que acá en el grupo A Para sacar eh, bandoleros toros O sea, para sacar ahí ¿Eso es como el clásico? Sacar... Es que son del mismo equipo, o sea, son de Antofagasta Entonces se conocen bien Unos son de la Universidad de la los, no, de la Sí, pues, Universidad Católica del Norte, la Lausene Y los otros son de eh, Antapacay Ah, buena y, y bueno, y también están los Bravos, que son de los mismos Toros, Dragón y Barracuba, que son de la, de la misma ciudad, en el grupo B, Armored contra ahí, Alacranes, que vienen jugando bien, ganaron un c en el Antofagasta, Calama eh, también, que siempre está ahí en los torneos de Rugby 5, Aguilán, que son un equipo más o menos nuevo, Diablos, que siempre está ahí presente, en Iquique, así que van a estar bien, bien complicados esos, esos, esos duelos. Y en, la, en las chicas, Anatiri el año pasado sacó un buen lugar. Malcu viene a, un equipo que se formó bien, bien fuerte en, en, en Iquique. Eh, Acap está formado por chicas de de y de arúa Así que también va a estar fuerte. En el grupo B, Jobs, All Reds. Uh, las chicas de Arica, que son fortonas, Las chicas de All Reds que siempre están animando el campeonato nacional femenino. Eh, así que no, va a estar buenísimo. Ahí está, Grupo A de las chicas: Anatiria, Tipiri, Acap y Malku. Grupo B: Diablas, Jobs, Dragones y All Reds. En los chicos va a estar en el Grupo A: Toros, Barracuda, Bandoleros, Bandaleros, le puse ahí. Bravos y Dragones. Y en el Grupo B va a estar Armored, Calama, Alacranes, Aguilán y Diablos. Nos queda un minuto de transmisión. Vamos a dar eh, los saludos correspondientes. Ahí nos tiran ahí, eh, publicidad de otros campeonatos. El eh, de Pichilemo, que es el 8 de febrero. Ahí el 8 de febrero nosotros vamos a estar en, pu en Puerto Montt. Así que nos topamos. Eh, saludos a Potro de San Fernando, que bueno no, no participa del ranking 5, pero participó alguna vez. Saludos de Chillán, con Luis Aguilera. Eh, ahí la Bárbara Segovia y la Tania. Ahí te hacen una corrección. Ah, bueno. All Red sin ese. Perdón, perdón, Tania. No, no me rete, no me rete. All Red. Dice Isabel Ochota. Ahí ya. dal del grupo de varones, los primeros de cada grupo van a las semis. Dice. Oye acá, Isabel Ortega, grande Olred red. Ratby, Chile, estaremos con fotografías en Iquique así que atentos. Atentos. Luis Meneses del grupo de varones, los primeros de cada grupo van a las semis. Lo acabo de Me decir. Lo acabo de decir. Me <risas> acaba de señalar. Y Luis Edgardo Aguilera, saludos desde Chillán. Última vez voy a repetir. El primero y el segundo de cada grupo van a ir cruzados primero con segundo, semifinal oro y plata, los que ganan al oro, los que pierden al plata. Y así con los terceros y cuartos y el quinto, los, que, los quintos van a jugar por el lugar. Y en el grupo de las niñas va a ser lo mismo, pero ahí eh, primero y segundo van por el oro y plata y tercero y cuartos van por el bronce. Luis, acabo de explicarlo, bueno, en fin, ya, eh, pucha, tengo que agradecer a Radio Zona X, a nuestros auspiciadores que nos siguen en todos lados, que es Rugby Chile, Vulture, Rhino, Pro Rugby Chile, eh, Saludar a la gente de Quique, a, a. la Cormudepi que se rajó con todo, al Loop donde vamos a hacer eh, la fiesta, a, a Suplementos y Quique, y también a MKO que van a ir a regalar muchas cositas ese día. Va a estar rico, va a haber agua para regar la cancha, va a haber sombra, va a haber comida, hay habitación para los que van a de, de fuera de Iquique, así que va a estar genial el campeonato, chiquillos. Nos vemos mañana, yo llego para allá como a las 8 de la noche, así que el que quiera contactarse conmigo para ir a pegarme antes del campeonato, <ríe> pues llamarme, estoy ahí en el Hotel Ibis Oye, mucho éxito, que les vaya muy bien. Oye, y diría auspiciarnos, ¿no? Siempre me quedo en lo Ibis, ¿Quién? Ibis Bueno, en fin. Son cosas que pasan. cosas que pasan. <risa> ya, muchas gracias a Radio Sonora X, muchas gracias a Gonzalo por acompañarnos nuevamente. Un placer, compadre. Esto fue Tacle Alto, edición especial, sorteo, Raid 5 10 años, segunda fecha y Quique. Muchas gracias, nos vemos.